vamos a ir de lleno a comenzar con la explicación ok aquellas personas que como vi en su mayoría no han usado genialy pues voy a comenzar por ahí genialy es un programa que como bien dijimos es una plataforma que les permite a ustedes crear infografías obviamente puede ser una cuenta gratuita ¿verdad? con unos elementos más limitados pero sigue siendo gratuita donde ustedes pueden crear Combinar contenido y también colaborar y compartirlo con otras personas. Eh, sí. También tiene la función que pueden ustedes eh, tener una versión un poco más adelantada, haciendo alguna inversión. Ajá. Bueno, es importante que si usted quiere tener acceso a la cuenta gratuita, tanto en Canva como en DGR, tiene que usar el correo oficial, porque ellos ven el Edu Edu, el sufijo, porque eso puede lo a usted como que es estudiante, no puede usar su correo de chimpita.com, ¿sabes? <ríe> Bien importante, definitivamente recomendamos eso, ¿ok? De igual manera les va a ayudar a ustedes recordar cuál es su acceso a ella, porque cuando utilizamos muchas plataformas con distintos correos electrónicos y contraseñas, después se nos olvidan, ¿verdad? Así que de utilizarlo. En este caso Genial y ustedes van a ir al portal que ven aquí en pantalla Genial.ly. Automáticamente aquellos que no tienen cuenta les va a pedir hacer un sign in, ¿verdad? Inscribirse por primera vez. Ustedes van a registrar su información, la validan y ciertamente rápido les va a dar acceso a la plataforma. En mi caso particular, como ya yo tengo la cuenta, ustedes van a observar en pantalla agrandarlo un poquito y aparece ya mi imagen porque ya yo la había subido a la plataforma. Y mi información, en el caso de ustedes, va a aparecer eh, simplemente como un logito solo vacío, verdad? Y ustedes entonces suben la imagen y la información que ustedes quieran compartir en la plataforma ahora bien, ellas rápidamente que ustedes entran les va a aparecer las opciones de cómo ustedes pueden crear contenido que son estas opciones que ven abajo yo me voy a enfocar en infografía porque es el propósito del taller, pero si ustedes quisieran sustituir una presentación eh, de powerpoint o keynote o cualquier otro programado que ustedes conocen y crearla aquí también lo pueden hacer ¿okay? la diferencia es que incluye más interacción movimiento imágenes y otras alternativas como más dinámicas y es bueno también que lo exploren así que en este caso vamos a ir a esta opción ustedes van a marcar esta opción de crear una infografía y automáticamente que ya hace les ofrece una serie de recomendaciones recomendaciones de distintas plantillas que ustedes pueden utilizar ¿verdad? Eh, pueden navegar yendo hacia abajo y ver todo lo que ella les ofrece O simplemente pueden hacer una búsqueda por tema en la parte superior Y ella le va a ir dando ustedes recomendaciones ¿verdad? Eso es dependiendo de sus preferencias Es bueno ver muchas veces las actualizaciones de las plantillas Porque constantemente añaden nuevas ¿verdad? Y dependiendo de la suscripción que ustedes tengan Pues ella también les va dando mayor acceso cuando les hablé de la línea del tiempo miren aquí hay un ejemplo que precisamente va a la par con lo que estábamos hablando que les provee, déjenme marcar el signo de más para que lo vean que les provee ya la distribución ustedes podrían poner aquí los años, con el suceso y ya ella les coloca todo esto y ustedes simplemente cambian las imágenes, los colores pueden colocar el rostro del autor que están trabajando y así sucesivamente les sirve incluso para discutir este cuento, porque ahí está claro. los lo, lo sucesos más importantes del cuento, entonces okay, usted lo puede Lo puede así. trabajar. Vamos a coger esta como ejemplo, ya que está bastante pertinente al tema de ustedes. Es bien importante que sepan que ella, esto es como un preview, ¿verdad? Ustedes de manera inicial ven cómo es el template y si lo quieren utilizar, ustedes pueden seleccionar la paleta verdad de los colores que ustedes prefieren y luego entonces marcan usar esa plantilla en este caso me da la combinación con violeta con anaranjado y rojo y así sucesivamente ustedes van a escoger el que les guste más, ¿okay? este me gusta más así que voy por ahí vamos entonces a marcar usar esta plantilla y rápidamente van a observar que ella me está preparando la página y me va a dar la alternativa de añadir información, editar y personalizar según mi preferencia muy bien pues aquí como pueden notar es bien parecido a lo que ustedes ya deben conocer de PowerPoint que les presenta ¿verdad? una diapositiva y ustedes la editan así que ella me da la alternativa aquí que como pueden notar déjenme agrandar acá un poco para poderlo mostrar mejor que si yo pulso encima de cada recuadro yo puedo cambiar su contenido ¿okay? así que en este caso yo puedo marcar vamos a ponerle aquí un año puedo marcar los espacios y cambiar la información ¿ok? y así lo puedo hacer en cada uno de ellos en 1990 pero bien bien importante establecer el tema, se acuerdan que hablamos que el primer paso debe ser escribir un título o tema para que todo esté bien relacionado pues entonces deben escribir el título esto es un ejemplo ¿verdad? porque la realidad es que no vamos a crear uno realmente esto es con un borrador así que tenemos la línea del tiempo y vamos entonces a hacer una descripción de cada uno de esos periodos de fecha. Como pueden notar, yo marco, y si yo marco esta información que ven aquí, ella me permite en la parte superior modificar el tamaño de la letra, el estilo, los colores, como normalmente lo hacemos, ¿okay? Así que en ese sentido se van a sentir como bien familiarizados con el programa. De igual manera, podemos utilizar letras puras, ¿verdad? Lo que llamamos en inglés board, eh, itálico, subrayar, y así sucesivamente utilizar cualquiera de estas alternativas que ven en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, aparte de trabajar con el menú de la izquierda, que se lo voy a explicar ya mismo, cuando están trabajando con texto van a utilizar mayormente el menú de la parte superior ¿verdad? de la pantalla, mientras ustedes van escribiendo van a ver que se van activando esas funciones así que bien importante considerarlas y explorarlas, ver todas las alternativas que ella les provee, porque incluso hasta lo más básico de alinear o mover el contenido hacia la izquierda, al medio o a la derecha ella también se los provee ¿okay? ahora bien en esta alternativa para irles explicando el menú de la izquierda aparte de trabajar con lo que es el texto porque ya sabemos que ustedes tienen que buscar información y depositarla en este espacio vamos a imaginarnos que ya esa información ustedes la tienen en un trabajo escrito en Word en su computadora ustedes lo abren y van copiando ciertos pedazos o palabras claves de ahí y las pegan en su infografía pues deben establecer de antemano el formato, ¿verdad? Si va a ser un título grande, va a ser un subtítulo o en formato de párrafo o si van a estar enumerando, pues también deben seleccionar esa alternativa como Number List o si quieren utilizar la de Bullets también. Como vieron, yo marqué y ¿qué sucedió? Automáticamente ella me inserta esa alternativa en Infografía. Así que si nosotros escogemos esa opción de enumerar, tenemos que establecer dónde la vamos a colocar. Así que tenemos que mover ese espacio. Déjenme borrar esta. Para poderse la presentar. En ocasiones, como está tan pequeño, es un poquito complicado, pero se puede lograr. Y lo colocamos ahí. Y como ven, ahí yo puedo hacer la enumeración de... Situaciones, información, eventos que yo quiera destacar. Sí. Ajá. En ese caso, que ya es, está trabajando una plantilla que ya está este, establecida, Ajá. ¿se puede eliminar una casilla ahí? Claro, sí, sí. por ejemplo yo no quiero esta última, porque no aplica, ustedes con el marca y con D okay. rápidamente van borrando, incluso pueden hasta seleccionar como el pedazo completo uh -huh. y ella lo borra. Tienen que ir como que uno a uno Sino que como que lo marcan con el mouse Ustedes pueden aquí borrar lo que ustedes deseen E incluso también pueden Añadir animaciones A esa infografía ¿okay? Animaciones nos referimos a movimiento, Pero también puede ser Información adicional que quieran añadir Dentro de ese icono o espacio ¿okay? Que es como en este caso Que ese último círculo Lo marqué y quiero añadirle algo más pues entonces ustedes pueden escoger windows y en este espacio añadir información adicional vamos a borrar ella siempre va a escribir un verdad algo para que ustedes sepan que ahí pueden añadir texto ustedes lo borran y entonces sustituyen esa información ok si yo le escribo ahí tenemos eh, esto aquí como información adicional jugamos con todo este ¿verdad? estilos que ella nos provee por ejemplo, Betana podemos tal vez aumentar, eh, poner letra mayúscula, podemos subrayar podemos colocar en itálico, podemos hacer todo lo que ya ustedes conocen que provee el programa, ¿okay? luego que hacemos eso achicamos aquí para que se pueda ver la opción de save y automáticamente queda grabado. Si yo voy al window, ven ahí mi información. Yo no le quité esto, pero se lo podemos eliminar. ¿Okay? Y ahí está. Así que, como pueden notar, ese espacio es una plantilla que ustedes van a personalizar según su deseo. Ya vimos cómo añadimos texto, pero queremos añadir imágenes también, ¿verdad? Que sí, a lo mejor tienen el rostro del autor que quieren trabajar. En mi caso, yo voy a buscar una imagen que tengo en la computadora Vamos entonces a hacer la prueba ¿Cómo lo podemos hacer? Pues marco imagen y selecciono esta alternativa que ven en pantalla Ustedes pueden marcarla con el mouse O arrastrar la imagen a ese espacio En este caso, voy a seleccionar esta Que es la más accesible que tengo Y miren lo que ella hizo, me la colocó Es una imagen que yo tomé del programa Flaticon de Internet, que ahí ustedes pueden bajar información completamente gratuita, ¿verdad? Eh, sin ningún problema de derechos de autor, así que podemos entonces reutilizarla en otros espacios. En este caso, al yo subirla, ¿qué hago? La arrastro y la pego. De momento veo que está bien grande, no nos gusta, no es el espacio ¿verdad? adecuado. Pues miren, la achicamos y personalizamos según lo que deseemos. Si la quiero colocar aquí, pues la coloco acá. Dependiendo del espacio donde ustedes deseen, casi siempre ustedes buscan que si lo de la universidad, si es ¿verdad? algo oficial, tal vez la imagen del autor o cualquier otro elemento que tenga relación a la información que ustedes así que eh, luego ustedes juegan con todo eso de espacio, tamaño y todo lo demás disculpen aquí, déjenme sacar esto es que dejé Teams abierto, déjenme cerrarlo El, Ajá. Eh, no se si le dijiste eh, como es un trabajo colaborativo yo, de ah trabajar. sí, ahora les menciono seguro eh, tal y como mencionan los profesores bien importante que sepan que si van a trabajar en conjunto eh, luego que ustedes escogen la plantilla pueden marcar el rostro acá arriba y pueden marcar colaboración entre pares ¿verdad? ustedes ahí añaden a sus compañeros de trabajo por correo electrónico ¿okay? ellos reciben la invitación por email y entonces entran automáticamente y pueden añadir, editar o trabajar en conjunto bien importante que sepan que Genial y particularmente no les permite trabajar a la vez sí pueden colaborar, pero si por ejemplo yo estoy ahora mismo editando esta infografía e invito a yari pues Yarif tiene que esperar a que yo termine para él entrar los dos no podemos estar conectados al mismo tiempo, es que él va a tratar y no lo va a dejar entrar así que es algo que ustedes después dialogan y se ponen de acuerdo mira, esta noche yo la trabajo, mañana tú temprano la cotejas, le lo que tú quieras o viceversa ¿okay? Eh, pero es muy útil, funciona muy bien pero tiene todavía ese elemento de, ¿verdad? de que no es en el mismo tiempo al momento, Pero oh, puede ser que cambie verdad. pero nos ha pasado incluso en presentaciones nosotros usamos mucho este programa para presentaciones por lo menos Janice y yo, mi compañera y siempre nos pasa, yo estoy conectada allá atrás y no puede, <coughs> disculpen, no puede o viceversa Así que por eso es que sabemos que les puede suceder a ustedes también. Muy bien, pues aquí, ¿qué más les digo sobre las imágenes? Muy bien, luego que colocan la imagen donde ustedes gusten, ajustan su tamaño, de igual forma van a observar Y ya de por sí el programa tiene otras imágenes que ustedes pueden explorar. Les puede facilitar mucho el trabajo el que puedan sacar imágenes de aquí. Ella les permite ver las que salen de primera intención, pero también pueden ver más, marcando esta opción de Show More. Y buscar por imágenes, ¿verdad? Así que ustedes pueden hacer eso. Si, por ejemplo, yo quiero aquí poner la palabra tecnología, obviamente, va a salir muchísimo, y ahí yo hago la selección de todas las tecnologías que aparecen y puedo entonces arrastrar y pegar Imágenes allí a esta plantilla, bien rápido y sencillo. ¿Okay? De igual forma, es bien importante, dejen mirar hacia atrás, que observen que también tiene acuerdos con Pixabay y otras plataformas que de por sí ofrecen imágenes gratuitas. Así que dependiendo del estilo de imágenes que ustedes quieran, pues ustedes también pueden explorar utilizando las que ya de por sí ella les sugiere. O que ustedes ya tengan disponible en la nube, ¿verdad? Lo que es Google Drive, Dropbox y otras plataformas. ¿Ok? Muy bien, pues vamos entonces aquí a recursos. Voy explicando esta línea primero. En recursos van a observar que es bien parecido a imágenes. La diferencia es que utiliza más como iconos, eh, símbolos y todo esto que a veces queremos explicar de una manera más visual que en texto. Así que pueden encontrar flechas de suma, de resta, así sucesivamente, vectores, esto también, estos iconos se utilizan muchísimo, así que ustedes pueden manejar cualquiera de estas opciones y de igual forma arrastrarla. Hay personas que dependiendo la publicación que están haciendo, también incorporan datos estadísticos, gráficas, como esta que ustedes ven aquí, así que ya también les provee la opción de pegar esta gráfica hace infografía y ustedes establecer el valor de cada una de las líneas y columnas. ¿Ok? Quiere eso decir que si yo empiezo a llenar estos datos de acá, pues la gráfica obviamente va a ir cambiando, ¿verdad? Y ustedes van a ir viendo el cambio. ¿ve? Y entonces ahí ustedes juegan con estos datos. Rápidamente se va actualizando y cuando terminen de hacerlo la dejan, la sueltan y la acomodan en el área que ustedes deseen esto obviamente no va ahí pero es simplemente para que vean que el está toda esa alternativa ¿verdad? así que es sumamente interesante incorporar estos datos estadísticos a mí particularmente me gusta mucho para propósitos de nuestra oficina pero para propósitos tal vez de lo que ustedes van a realizar no necesariamente aplica mucho pero pues saben que la función está sí puede aplicarles a ustedes el dato de las líneas y de las ilustraciones que hacen la infografía mucho más refrescante, juvenil, atractiva. Ya de por sí, como pueden notar, ella trae algunas ya de manera automática, pero de igual forma ustedes las pueden crear o las pueden obtener desde otra página y copiarlas y colocarlas en tu infografía, ¿Okay? De igual forma, escenas y otras áreas, hasta mapas. Los elementos interactivos los expliqué ahorita incorporando la información aquí en el signo de más, ¿se acuerdan? Que incorporamos datos. De igual manera, ustedes pueden añadir otro tipo de botones para manejar, manejar como tal la página. Si ustedes, por ejemplo, si la infografía se les queda corta de espacio porque es mucho lo que ustedes quieren mostrar, pueden crear una segunda página y pueden colocarle, ¿verdad? Un símbolo como este de Next para que la persona sepa que tiene que darle el botón y ver la segunda página así que ella le da aquí recomendaciones de alternativas que ustedes pueden ir incorporando Pueden incorporar su foto, ¿verdad? claro, pueden incorporar su foto, su información personal de contacto eso siempre lo sugerimos al finalizar la infografía sea en una esquinita por aquí, sea aquí abajo, en el lugar que ustedes entiendan adecuado para que se sepa quién la hizo, ¿verdad? Casi siempre incluso hasta le colocan el año de publicación, las referencias, todo va a depender. ¿Ok? Pero si quieren incorporar su foto, bellísimo, también lo podrían hacer y se vería muy bien. ¿Ok? Perfecto. Acá, esta yo no lo utilizo mucho, pero de igual se las menciono que ya son páginas completas, ¿verdad?, de datos que ustedes tengan de afuera y los quieran mostrar e incorporar en su infografía. Y aquí en Insert es una de las más que nos gusta porque le está la alternativa de combinar lo que son imágenes con audio y con video. Una infografía bien, bien atractiva sería combinando todos estos elementos, según sea el caso, claro, el tema que ustedes hayan seleccionado. Eh, en este caso se muestra que si yo marco el botón de record, ella me permite grabar mi voz si yo marco la opción de video que es una de las más que nosotros utilizamos podemos pegar el enlace del video puede ser un video que esté en YouTube, puede ser que ustedes lo tengan en el Drive o en cualquier otro proveedor, ¿verdad? que sabemos que hay varios y ella lo que hace es inserta el video en su infografía o ustedes pueden copiar el código del video y entonces ella lo inserta automáticamente en infografía. Es el ejemplo que les voy a mostrar ahora. Tengo un video por aquí abierto de la página de nosotros de la oficina, cómo utilizar Microsoft, pero de igual voy ser del tema que estemos trabajando. ¿Cómo ustedes obtienen ese código? Pues ustedes lo que van a hacer es que van a buscar la opción de share en el video. Y van a notar que aquí habla sobre el embed, ¿verdad? De mostrar esa información dentro de una página. Pues ustedes lo marcan, copian el código que les da el video, a modo de ejemplo. Vamos entonces a la infografía que estamos trabajando. Marcamos Face pegar, ¿verdad? Y marcamos insertar lo que ya se me trae completamente el código y lo coloca dentro de la infografía obviamente lo hacen en el medio ustedes lo mueven lo colocan donde ustedes quieran ¿verdad? en este caso particular de la infografía que estoy creando, eh, el video como que no cuadra con lo que estamos hablando, pero simplemente lo hago a modo de demostración para que sepan todas las posibilidades que ustedes tienen ¿Okay? En este caso, si yo estoy haciendo la presentación y quiero explicar ese video, pues automáticamente ustedes con el dedo le dan play y el video sale. ustedes no tienen que cerrar la infografía, ir a internet, abrir un video, sino que todo está, ¿verdad? Al mismo tiempo y es muy, muy efectivo. Eso hemos visto que les gusta bastante a las personas, así que, ¿verdad? Pueden considerar. Tomar un video sea externo o que ustedes mismos hayan realizado Recuerden que también pueden insertar un video de su computadora Que ustedes se hayan grabado o que ustedes eh, Incluso hayan copiado la imagen de su computadora Explicando un proceso o una información que hayan encontrado También lo pueden subir ¿Okay? ¿Qué les parece hasta ahí? Bien Perfecto, pues en este caso Vamos a seguir bajando por aquí en el menú, vamos a ver que también nos da la opción de background, que es cambiar la forma en que se ve esa infografía que estamos trabajando. Ella ya de por sí sabemos que es violeta, pero ella me dice, tú le puedes cambiar el color eh, a otros colores, pues ella me va a dar aquí una serie de recomendaciones o muchas más para ir modificando y embelleciendo mi trabajo. Así que si de momento piensan que no están convencidos con el color, pues lo pueden cambiar. Nada es fijo. Ustedes aquí, el momento es de desarrollar su imaginación, su creatividad y dejarlo florecer, ¿verdad? Hasta ver hasta dónde llegan, ¿verdad? En colaboración porque ya sabemos que es el conjunto. Muy bien. Ahora, después de que ustedes hacen todo esto, ¿cómo entonces yo grabo, presento, comparto? Esa es una de las preguntas más importantes, ¿verdad? Ahora mismo, tal vez ustedes piensan, pero es que ya no ha grabado nada, el sistema lo graba automático, ¿está bien? Ellos no tienen que estar dando safe ni nada. Pero tienen que compartirlo. Así que, primero hagan la prueba de ver cómo se ve. Si están convencidos, entonces lo comparten en mi caso saben que no lo voy a compartir porque no está terminada esto es para propósito de demostración pero así yo estoy viendo cómo se está viendo la infografía y si ya yo estoy convencida entonces decido presentarla cuando yo marco la opción de presentar yo tengo que establecer si la quiero compartir de manera pública o de manera privada ¿verdad? como bien explica aquí si lo hago público, cualquier persona que haga una búsqueda sobre el tema que yo presenté, que es línea de tiempo, pues lo van a encontrar a través de internet, ¿verdad?, porque está abierto. Si es privado, el proyecto, o en este caso esta página, va a estar disponible solo a las personas que yo asigne, o sea que va a estar cerrado, no todo el mundo va a poderla ver. Y que básicamente ustedes van a manejar el control de acceso a esa página. Así que ustedes deciden, ¿verdad?, eh, si yo lo hago público marco All Set que ustedes ven allí ellas rápidamente les va a mostrar la infografía y ya está pública yo luego la borro porque quería hacerlo para que vieran el proceso y de esta manera pues lo van a ver ahora bien importante que sepan que luego de hacer eso ustedes entonces pueden establecer cuál es la la dirección electrónica de sinfografía voy a copiarla y pegarla, puede ser que la peguen a través de un mensaje, un chat, ¿verdad? un mensaje de texto, puede ser que la peguen en un correo electrónico que ustedes tengan con otra persona, o simplemente enviarlo a las redes sociales. De igual manera como pueden ver aquí, les permite insertar el código el embed, ¿verdad?, dentro de una página web. Vamos a imaginarnos que ustedes mantienen una página, un blog, o tienen, ¿verdad?, control sobre eso, pues también la plataforma les provee hacerlo. Y todas las alternativas adicionales que ya les mencioné, las ven aquí en la parte superior, ¿ok? Muy bien. Y sobre todo... ¿Cómo nosotros podemos bajar esta infografía y guardarla para asegurarnos poderla presentar en el salón de clase? Vamos a imaginarnos que a ustedes les toca presentar la semana que viene. Eh, tienen que entonces, si no quieren depender del internet porque tienen temor que de momento, ¿verdad?, se vaya la conexión, yo les aconsejo hacer un download, ¿verdad?, Hacen, bajan el documento y lo comparten. Todo va a depender, ¿verdad?, el tipo de suscripción que tengan pero les provee esa alternativa de igual forma bien bien importante lo pueden acceder aquí pero también ella le da la opción acá la ahí que le da también la alternativa de bajar la información para presentarlo offline quiere decir que toda la interactividad de movimiento de información e imágenes la van a poder ver y también el formato pdf que es uno de los formatos más comunes que tal vez ustedes manejen.